Y yo debo decir que agradecimos la, la posición y agradecimos la, la oferta que nos hicieron. ¿no? O sea, es una propuesta, desde luego, novedosa. Yo me he dedicado también por mi oficio a estudiar todas las relaciones en el ámbito educativo entre la Iglesia y los sucesivos gobiernos y demás. Y, y desde, el, desde el Ministerio teníamos claro que tenemos que cumplir la normativa, en lo que dice que debe ser una, una materia de oferta eh, voluntaria perdón, de oferta obligada, pero de elección voluntaria, y esa era nuestra voluntad, y desde luego cumplir a rajatabla con eso. Pero es verdad que dar pasos más allá es complejo, porque hay que interpretar en todo caso los acuerdos firmados en el año 79, y eso es lo que yo creo que ha ido hasta ahora dificultando otro tipo de soluciones, y que ha generado además una cierta conflictividad hasta los tribunales. ¿no? Entonces yo sí agradezco que la propuesta intentaba salir un poco, ...de lo que es el planteamiento tradicional. ¿no? Yo sé cuán complejo es, por todas las partes, pero, pero, es, pero es ese intento. ¿no? Eh, como llegó cuando estaba ya la ley en tramitación pues digamos que distintos grupos políticos, entiendo que tuvieron conversaciones, presentaron enmiendas de un tipo y de otro para ver cómo se podía encajar algo que fuera en esa dirección. ¿no? Yo creo que desafortunadamente no fue posible llegar a un acuerdo en el ámbito eh, parlamentario, en el ámbito del Congreso, bueno, hemos visto que esto ha generado mucha controversia y que ha habido posiciones muy opuestas, eh, había quien pedía que la religión saliera completamente de la escuela, otras posiciones eh, al contrario, y entonces eh, yo creo que no ha sido fácil, aunque... Se ha intentado, pero no era fácil encontrar una situación de ese tipo. Queda todavía recorrido de la ley, o sea que hay que ver cómo, cómo avanza, cómo termina. Y en cualquier caso, eh, hay que hacer el desarrollo de la ley, donde yo creo que algunas de estas cosas se pueden concretar y plasmar, se puede ver no solo en lo que es la ley, sino en los currículos, etc. ¿no? Pues es verdad que no hemos hecho una respuesta formal, porque también estamos un poco esperando cómo queda toda esta situación. Eh, pero bueno, sí les hemos hecho saber que, bueno, que nosotros hemos visto la, la propuesta y que seguimos eh, teniéndola sobre la mesa y les vamos a dar respuesta formal en el momento que, que, que corresponda y veamos un poco cómo va quedando toda la situación. A nosotros nos gustaría que este no fuese un asunto que generase más conflicto. Eh, yo sé que no es nada sencillo, o sea, no, no, no soy en esto ingenuo, pero bueno, yo creo que las posibilidades que se puedan encontrar hay que explorarlas y nosotros como eh, responsables en el ministerio, la ministra y yo estamos en eso completamente de acuerdo, pues, pues vamos a explorar lo que se pueda para conseguir bueno, el mayor grado de acuerdo que podamos. Bueno, eso ha salido en el, en el trámite parlamentario y lo que, lo, que planteaba, eh, lo que planteaba era la posibilidad de poder tener algún eh, acercamiento también a la religión en cuanto fenómeno humano, pero no necesariamente desde un punto de vista confesional, ¿no? Y bueno, pues finalmente parece que los grupos parlamentarios pues, decidieron que se podía incluir. Yo creo que es una iniciativa que puede tener interés. De hecho, por ejemplo, después del desarrollo de la LOE se introdujo una materia de historia y cultura de las religiones. Yo creo que el hecho de que se tenga una formación sobre lo que significa el hecho religioso es interesante. Es verdad que hay debates sobre si eso se debe hacer en una materia de manera transversal en varias, bueno, yo creo que las dos opciones son aceptables, pero bueno, como, como lo que se ha incluido es esa posibilidad, no dice que deba ser ni define exactamente cómo, bueno, pues yo creo que ahí está para que también lo podamos contemplar en este, en este desarrollo que haya que hacer. ¿no? Yo creo que son temores básicamente infundados, pero yo te contestaría, si me permites, en doble, en doble plano. Uno personal y otro ya entrando en la ley. En El personal bien bien a cuento. ¿eh? Eh, en el año 2005, cuando yo estaba en el Ministerio de Secretario General de Educación y se estaba debatiendo la LOE, Tuvimos una enorme manifestación, una enorme manifestación, creo que fue el mes de noviembre, por eso ya no me acuerdo el mes exacto, pero bueno, fue en el, en el año 2005, mmm, eh, precisamente eh, con, con un leitmotiv muy parecido: ¿no? es que se va a acabar la enseñanza concertada, es que se va a cerrar, es que se va a terminar. Y yo recuerdo que al día siguiente de aquella manifestación me tocó a mí estar, estar en la rueda de prensa que se dio y entonces dije una cosa, dije, miren, a los periodistas que estaban, dije, mire yo les, si quieren, yo me comprometo, les convoco dentro de tres o cuatro años, cuando ustedes quieran, y comprobamos a ver si eso que dicen es verdad o no es verdad. Bueno, no han pasado cuatro, han pasado quince y, y no ha sido verdad. Entonces yo creo que aquí va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Eh, se ha hecho una exageración, bueno, supongo que habrá gente que lo haga de buena fe y gente que lo ha hecho interesadamente. ¿Tienes que en un plazo de cinco a diez años se va a cerrar la enseñanza concertada? No. Vamos a ver, la enseñanza concertada está garantizada eh, por todo un aparato legal, que no solo es esta ley, esta ley es una modificación parcial de otra ley, pero está la LODE, hay otras. Y en esta misma ley hay un, un, eh, un artículo que no se ha cambiado, un epígrafe de un artículo que no se ha cambiado, que dice el servicio público de la educación se prestará por medio de la enseñanza de los centros públicos y los centros privados concertados. Hay más garantía en la propia ley, ¿eh? no ya genérica, en la propia ley de que se cuenta con los centros concertados en eso, en eh, fin... Es, es clarísimo, ¿no? y hay cantidad de cosas en esta ley, en la LODE, que insisten en ello. O sea, que el régimen general de conciertos, yo creo que es algo que está muy asentado en España. A mí me parece, me parece además, que bien asentado. O sea, que desde el año 85 hasta aquí ha dado muchos tumbos y tal. Eh, ¿Hay algún cambio? Hombre, sí, hay algunos cambios, hay algunos cambios, pero que no son de fondo. Pero yo. Con los, con los responsables de la, de la enseñanza concertada, que he tenido ocasión de hablar, yo les he dicho algunas veces, mira, es que hay algunos fenómenos en España que se han dado, que ha aumentado en algunos sitios la segregación escolar, la división del alumnado en redes, de tal manera que, se, digamos, se han ido como polarizando unos hacia un lado, ya sé que, eso no es general, ni se puede hablar de todos los centros, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero es verdad que eso se ha producido y sobre todo en algunas comunidades autónomas y están con unos índices que comparados con Europa están entre los más altos. Entonces ese es un fenómeno que debemos afrontar. Eso quiere decir, como algunos dicen, es que van a, ma a mandar a los niños a donde quieran, a sacarlos de allí. No, por favor, no, eso no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido. Pero simplemente tengamos cuidado para que algunas de esas cosas se puedan hacer de otra manera. Porque, por ejemplo, una cierta heterogeneidad social en los centros, en los públicos y en los, y en los concertados, es positivo para el desarrollo de las personalidades, de, de, de la cohesión social, de muchas cosas. Quiere decir que hagamos, no sé, ingeniería social, yo te meto a ti aquí. No, no, no, el, el, la libertad de elección está patente en la ley, está, se dice en varios lugares, o sea que no es que, que, que, que no se diga al revés y se ha mantenido. Y, y nuestro sistema siempre ha tenido capacidad de elección. Los únicos límites que ha tenido son bueno pues el hecho de que eh, pueda haber un centro que tenga más, de, más peticiones de plazas que las plazas que tiene. Y entonces, claro, nos encontramos con una cuestión que es cómo ponemos los criterios, qué criterios damos. ¿no? Y ahí pues, todos intentamos hacerlo de, del modo que sea más razonable posible, sabiendo... Que en esos casos alguien se va a quedar sin poder ir al centro que quiere, pero que eso no quiera decir que le estés obligando a hacer algo que sea contrario a, su, a sus ideas, voluntad, etc. Esas son las cosas normales que suceden en, en, en sociedades como la nuestra. ¿no? Entonces yo Sinceramente, yo creo que los cambios que se introducen no son cambios del régimen de conciertos, son... Bueno, cuestiones de equilibrio que yo creo que será normal que haya. Si hay centros concertados que tienen temor de qué pasa, si se van a cerrar plazas, no... Ahora, ¿qué puede pasar en nuestro país? Pues en nuestro país, ¿qué puede pasar? Que en algunas eh, etapas educativas disminuya el número de, de alumnos y en otras aumente, y entonces en las que disminuye el número de alumnos, pues sobrarán plazas escolares, pero en, todo, en toda la red, y en los que aumenta, por ejemplo, la FP es un, un, un ámbito que queremos que crezca mucho, pues aumentará, pero eso son cosas normales que pasan en cualquier, en cualquier sociedad, en cualquier lugar, ¿no? Y entonces yo creo que la enseñanza concertada tiene mecanismos, tiene mecanismos de seguridad en eso, eh, igual que lo tiene la enseñanza pública y cuando se den esos casos habrá que buscar situaciones de equilibrio entre unos y otros, que no puede ser ni que uno gane todo y otro pierda todo, pero tiene que ser de equilibrio. Y yo creo que llevamos, llevamos ya 35 años con este sistema ahí funcionando y aunque periódicamente hay esos conflictos, bueno, conflictos, me refiero dialécticos más que nada, pues luego la situación es bastante estable y si uno va a ver las estadísticas, las circunstancias. Entonces, yo creo que va a seguir siendo así, yo confío que eso va a seguir siendo así. Sí, yo no acabo de entender muy bien por qué, o sea, hay cosas que entiendo porque me han dicho, ¿no? <risa> pero, pero yo hay cosas que no acabo de entender muy bien por porque, no sé si algún día llegaré a tener más datos que me permitan saber qué es lo que pasa, para nadie es una situación grata, ¿no? entonces, bueno, yo lo siento, siento que sea así, porque además estas circunstancias se comienzan y luego tienen su vida propia y, bueno, y agudizan... Agudizan la polarización y yo creo que en sistemas como el nuestro y en épocas de estas, pues que se agudice la polarización no es una buena cosa. Pero en fin. Bueno, que haya tópicos seguramente los puede haber. O sea, yo creo, que, yo creo que, por ejemplo, lo que mencionaba antes de fenómenos como la segregación escolar, uno no puede pensar que es una segregación por redes es también intraredes por así decir, o sea, eso afecta a todos los niveles, ¿no? Entonces el hecho de conseguir que las familias puedan ir a donde quieran y que los centros seleccionen en la menor medida posible a ese alumnado, etcétera tal, se debe aplicar a todo y yo personalmente, que en fin, llevo en el ámbito educativo ya unos pocos años, pues yo sé que, hay, que, que, que la realidad es mucho más diversa y mucho más plural, por eso yo creo que hay que tener cuidado con esas generalizaciones a veces un poco excesivas eh, y reconocer, o sea, yo creo que, que, que, que hay que reconocer que hay mucha, mucha gente, y en la concertada y en la pública, que está haciendo una magnífica eh, función social de defensa del derecho a la educación de las personas y dando lo mejor para que sean, bueno, yo a mí eso es lo que al final me queda, ¿no? Es, eso es lo que a mí me parece que merece la pena apoyar y promover, ¿no? Quien ayuda realmente a los jóvenes a, a desarrollarse, ¿no? Yeah. Mira, yo creo, yo creo primero que para, que para encontrar acuerdos hace falta que todas las partes quieran llegar a acuerdos. Y a veces no es el caso. Puede sonarle alguno duro, pero yo estoy convencido de que, de que es así. ¿no? O sea, hay veces que hay quien no le interesa llegar a acuerdos porque queda su posición más clara. No quiero atribuir en este momento a unos o a otros, ¿no? pero, pero yo creo que eso a veces pasa. En segundo lugar, yo creo que mmm, cuando se dice es que no se ha hablado, no, sí se ha hablado, sí se ha hablado. O sea, es verdad que ha habido una polémica por si había unas comparecencias o no en el Congreso, las personas que iban a comparecer habían comparecido hace un año y pico, hubo 83 comparecientes, yo estuve, entonces no estaba en el Ministerio y comparecí en la subcomisión del pacto, y en principio se iba a decir más o menos lo mismo y eso está ahí en, en, en los diarios de sesiones del Congreso y lo hemos manejado, además algunos de nosotros que entonces no estábamos en estas cosas lo manejamos mucho incluso porque hasta profesionalmente son las materias que yo doy en la universidad y entonces eso lo, lo hemos manejado y a lo largo de todo este proceso Hemos tenido pues muchas consultas, porque claro se ha discutido con las comunidades autónomas, se ha discutido en el Consejo Escolar del Estado. El Consejo Escolar del Estado presentó un montón de enmiendas que se discutieron eh, y luego ya por digamos bilateralmente o con asociaciones, con personas ha habido muchos contactos. O sea que eso yo creo que cuando se dice no es que no no se ha escuchado a nadie no eso no es verdad ¿no? se ha escuchado bastante y y se va a seguir escuchando, o sea, esta misma semana y la que viene estamos iniciando un foro sobre el currículo y hemos invitado a gente muy diversa porque, por ejemplo, hay que construir un currículo nuevo, eh, menos sobrecargado que el que teníamos, más centrado en el desarrollo de las competencias que las personas deben desarrollar, etc. Y ahí estamos contando con todo el que quiere porque realmente es, es necesario. ¿no? O sea que yo ahí eh, eh, matizaría un poco ahora. Y también tematizaría en relación con el número de votos, de escaños, tal. Claro, es que un gobierno que tenga tan pocos escaños en el Parlamento, tampoco hacía tiempo que, que no se veía. Y entonces eh, supone que sean pocos, pero supone conseguir muchos. ¿eh? O sea, que, que al final han sido siete grupos eh, los, que, los, que, los que se han juntado para eso. Entonces, este tipo de cosas. Yo entiendo que a veces se digan alegremente. Bueno, son los mensajes que corren por ahí, pero los, los, los podemos matizar. Dicho eso... Hombre, a mí me gustaría que hubiera más acuerdo y además me atrevo a decir una cosa. Yo creo que del 70 o el 80% de la ley hay un acuerdo casi total, de, de, de, de todos. El problema es que hay cosas que por sí son complejas, que generan tensión y cuando ponemos el foco ahí se centra pues claro, ya todo, todo se dispara, ¿no? Porque se centra uno más a veces en lo simbólico, se centra más en lo identitario, se centra más en lo que, en lo que es más emotivo, se centra en, o sea, por ejemplo, algunas de las cosas que se dicen sobre la educación especial, a mí sinceramente no voy a decir que me duelen, porque creo que más les duele a las familias que están en esas situaciones, esté de acuerdo yo con ellas o no, y entiendo que eso es un, un fenómeno que crea eso, pero hombre, no estamos haciendo ninguna locura ni nada de eso, queremos el bien de todos, entonces a veces se caricaturiza de una manera que dices, bueno, no sé no sé quién se lo crea, no sé qué piensa que somos los que estamos aquí en el Ministerio, es una especie de, de salvajes desalmados, que lo único que queremos es el mal de las personas. ¿no? Entonces, es verdad que hay puntos en que hay diferencias, pero en lugar de buscar y de encontrar sitios y maneras de poder debatirlo, pues a veces se agudiza, y eso se agudiza muchas veces bueno, por esta sociedad en que vivimos también ha sido este momento de la pandemia que genera tensiones en las personas y el uso de bueno, de redes sociales y el uso de muchos medios que no son los buenos para tratar esas cosas, ¿no? Entonces, yo, que soy una persona más bien tranquila, procuro tra tratarlo con tranquilidad y enfriar un poco las cosas, pero hay que reconocer que a veces uno se enerva y si los tranquilos nos enervamos, los que no lo son, pues me imagino. Y eso al final genera, un, genera eh, problemas para poder llegar a acuerdos en cosas que además yo creo que no estaríamos muy lejos de poder conseguirlos. ¿no? Bueno, vamos a ver, yo el, el, la, la configuración de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado son muy diferentes, Cómo se eligen los senadores, cómo se eligen los, los diputados, y entonces supongo que habrá que verlo. Yo todavía no he puesto la cabeza plenamente ahí. Vamos a ver, yo creo también, también hay, que, hay, que, hay, hay que distinguir algún, alguna pequeña cosa. Nosotros desde el Ministerio no es que estemos al margen de esto pero tampoco somos los que estamos en el centro de estos procesos, pues son los parlamentarios, y los, o sea, los congresistas y los senadores. ¿no? Entonces nosotros desde el Ministerio pondremos todo lo que podamos de nuestra parte, pero al final hay cosas que no solo dependen de, de nosotros, ¿no? porque a veces se dice, no, porque el gobierno, el gobierno no, ha sido el parlamento, es que el parlamento es otro poder del Estado, y dices, bueno, alguna relación tenemos, claro, ¿no? pero bueno, pero, pero no somos estrictamente lo mismo. ¿no? Porque... Bueno, eso no me gusta, la verdad, para qué voy a decir, o sea, si a mí me gustaría que fuera otra cosa. Ahora, debo decir otra cosa también, ¿eh? y es que a veces somos un poco, no sé cómo decir, quiméricos, o nos hacemos unos espejismos con lo que significa acuerdo en educación, porque cuando se transmite la sensación de que es que... Eh, la comunidad educativa, la sociedad civil parece que está muy de acuerdo en todo en educación y que son los políticos muy malos los que no se ponen de acuerdo. Eso no es estrictamente así. O sea que cuando uno atiende, por ejemplo, a debates que hay en el Consejo Escolar del Estado o en otros lugares, a veces se encuentra que no hay tal unanimidad de posiciones. ¿no? Yo en el año 2004-2005, cuando estuve aquí, hubo un intento muy interesante de llegar a un pacto educativo, no por parte de los partidos políticos, sino de organizaciones. Y ahí hubo cinco grandes organizaciones que estuvieron fundamentalmente allí, en el centro de la cuestión, que fueron eh, CEAPA, CONCAPA, la FERE, eh, Comisiones Obreras y UGT, y aquello al final saltó por los aires, aunque había muchos acuerdos, por otra serie de motivos no, no, no, no se llegó. Eh, y, y no eran eh, los partidos políticos, eran, eran organizaciones del mundo educativo. O sea que yo creo que es, que es un asunto complejo y además sinceramente lo creo, no es necesario estar de acuerdo absolutamente en todo o sea, tenemos visiones distintas de la vida y no pasa nada porque las podamos tener, lo que es importante es que nos pongamos de acuerdo en el máximo que podamos y en las cosas centrales que nos permitan decir, que tenemos un cierto marco de, de, de arquitectura estable del sistema y lo otro pues ya lo iremos discutiendo, y ya votaremos y oye, y unas veces pues habrá una, una posición que irá más allá y otras más allá, pero es que bueno, a mí me parece personalmente que es lo bonito de la democracia, a otros no les gustará, pero a mí es lo, me parece que es normal, ¿no? Y entonces, eso hay que darle su espacio concreto y, y si llegáramos a unos acuerdos básicos en todo un conjunto de cuestiones, pues me parece que sería mejor. Porque además, un sistema educativo, si reposa realmente, o debe reposar sobre algo, es sobre el sentimiento de confianza. Confianza en los docentes, confianza de los docentes en las familias y en los administradores y en tal. Cuanta más confianza haya en un sistema, mejor funcionará. Y si funciona mejor, tendrá mejores resultados. Eso no me cabe ninguna duda. ¿no? Eh, y entonces todo esto contribuye a disminuir la confianza. Y a mí eso es lo que me parece que es más dañino. ¿no?